Este es el ¿Quién está gobernando Bolivia, según tú? Formalmente, ya ni nada. ¿Y extraformalmente? Un grupo de políticos entre los que puede estar este señor Tutu Quiroga ¿Y quién más? Su gente, los que han sacado creo, un porcentaje bien bajo en las elecciones y que han resultado premiados con esto. ¿Y esto es un gobierno democrático? No, es un gobierno, es un gobierno. ¿No? Waldo, ¿cómo es posible que tú, ex defensor del pueblo, pero no porque te hayan dado ese título, tú has sido defensor de los derechos humanos toda tu vida? Uh -huh. Eres un hombre que que los podría recitar eh, eh, dormido. ¿Cómo es posible que tú pidas el cierre del Congreso para darle más carta blanca a Tuto Quiroga? ¿Me no, puedes explicar eso? Janine Áñez no era ni la María, tuerca del carro. Acordate, a ver, en el anterior Congreso... No era ni la tuerca del eso, carro. Mamita, pero ese no es el problema, María. ¿Cómo puedes, sabiendo que el gobierno de Janine Áñez es Alibaba y los 40 ladrones que están ejecutivos de Amazonas? manejando vos ah, que están eh, gerentes de Camacho, manejando eh, eso empresas, es que, tienes que, que es, es un gobierno de ladrones, y es un gobierno de persecutores y violadores de los derechos humanos, y quieres que ese gobierno funcione sin Congreso ¿Quién ha resuelto que Áñez sea la sucesora? ¿Quién resolvió esa ah, Esa, permíteme, permíteme contarte. Cuenta eso y cerramos ya, esta pero, sí es importante El 10 de noviembre ya no se a un ¿no es cierto? Marchas por aquí, etcétera a las seis y media más o menos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 Imagínense embajada de Brasil, sí. Bolsonaro Le, Si tú analizas, aunque no la abogada para... Había una sola y democrática Vía Congreso, había ya, una sola y ya. democrática bueno. sí, pero... Y en eso yo sí que soy firme, ya, había pero, una sola pero, y democrática eso, ¿no? La que ustedes han elegido es la peor ya.